Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podéis ganar hasta 23 dólares con 10 centavos por suscripción con tráfico gratuito. Atentos, esto es CPA Marketing. Esto es CPA Marketing y es una oferta que puede variar. Cuando tú la veas probablemente haya variado un poco pero puedes buscar ofertas similares porque el proceso es el mismo. En este caso, esta oferta es para Francia y paga 23 por 10 por cada suscripción. Vamos a verla, te voy a decir dónde está, paso a paso cómo promoverla, el tráfico gratuito, todo de principio a fin, no te preocupes, quédate hasta el final.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 ¿Ves? Esta es la red de CPA Grip. Es muy fácil entrar en ella, es absolutamente amigable con los novatos, por eso es la que yo uso, porque no tienes problemas para entrar, no te hacen entrevistas, no te preguntan nada, no tienes que poner pruebas de pago. Es tan fácil suscribirte como poner tu nombre, tu correo, confirmarlos y eso es todo. Estas son las ofertas que hay. Si te fijas, a mí me pones para España porque yo vivo en España. Entonces, al entrar me ponen My Offers las ofertas. Y aquí ves que hay unas de un dólar, bla, bla, bla. Pero yo te dije que íbamos a ir por una de arriba de 20 dólares. Esa oferta está en Francia. Vamos a buscar aquí Francia, Francia, ¿ves? France. Y la primera oferta que nos da, fíjate que es para todos, desktop y mobile no para no solo para las dos, entonces yo la he pedido para todos. Y aquí me dice que esta es para desktop. Esta oferta es para desktop y es un credit card submit 23.10 de payout. Está funcionándole muy bien a la red, está súper súper bien. Es el momento de aprovecharla. Está en francés. Bueno, eso no importa porque nosotros tenemos Google Translator. Tenemos Chat GPT, tenemos otros traductores que nos pueden ayudar para promocionar nuestra oferta. Bueno, ya tenemos nuestra oferta, le voy a dar clic. Es esta, Complete Voice Maintenance. Voy a ponerlo aquí, la voy a copiar, porque como no sé lo que es, en este caso voy a ir a Google Translator. Y en Google Translate le voy a poner del francés, simplemente para que yo sepa lo que es del francés al español lo voy a poner aquí complete su registro ahora, genial ya lo tengo, me voy a ir nuevamente a la oferta y voy a ver lo que dice aquí abajo vamos a ponerlo aquí lo voy a copiar, me voy a ir nuevamente aquí y lo quito, pongo y dice ingresas información para comenzar ahora listo, bueno, me voy nuevamente aquí ya tengo la oferta así que voy a copiar el enlace lo voy a poner en un blog de notas aquí lo pongo, veis, ahí está y lo voy a cortar lo voy a cortar en mi caso con mi acortador que se llama TV. porque muchas veces los acortadores comerciales no aceptan este tipo de enlaces. Así que este que es particular, que es mío, pues este se me va a dejar. Lo voy a poner ahí, ¿veis? Y lo voy a poner aquí. Listo. Ya tengo la oferta. Esta es la oferta que me está pagando. Oferta para Francia. Que me está pagando los 23,10. Listo. ¿Dónde la voy a promover? Yo te prometí que el tráfico iba a ser gratuito. Así que tú vas a ir a esta página que te voy a decir ahora mismo, que se llama Traffic Ad Bar. Esto es Traffic Ad Bar. Es muy, muy sencillo darse de alta. Y dice que van a entregarnos 1022 visitantes a nuestro website cada tres días gratis. Gratis. Esto quiere decir que en un mes, si es cada tres días, son 10 veces, son 10.000 visitantes para nuestro website en un mes. Mira, nos dan free website traffic, free advertising profile, automatic selling submission, free advertising, free advertising entre nuestra red y puedes promover tú solito. Join traffic at bar, suscríbete a traffic at bar. Muy sencillita, si quieres traducirlo, acuérdate. si estás en Chrome, le das al, automáticamente al botón derecho y te lo traduce al español. Bueno, darte de alta es muy sencillito. Le vamos a dar a Need an account o bien aquí donde dice Join, ¿ves? Pero como ahora mismo yo no estoy dada de alta, pues le vamos a dar Need an account. Me pide el nombre y el correo y me dice que los términos de conclusiones, bla, bla, bla. Listo, le dices que sí y luego tienes que confirmar tu correo. Confírmalo. Cuando hayas confirmado tu correo, vas a llegar a una pantalla como esta. Esta, ¿ves? El Home y luego el Setup. Y en el Setup es donde vamos a empezar a trabajar. Dice, adiciona tu primer enlace de afiliado. Bueno, ves aquí tengo el traductor, le voy a dar clic. Agregue su primer enlace de afiliado a sitio web para que su publicidad funcione. Todo lo que necesitas hacer es ingresar la URL, el enlace... De este enlace de afiliado o página web a continuación y seguir las instrucciones. Podemos adicionar hasta cinco websites. Voy a poner la primera de CPA Grip, que es la que hemos puesto aquí, la cortita. La copio, me voy aquí, la pongo. Add a website. Listo. Y ahora me dice que tengo que hacer mi anuncio. Dice, el anuncio, bla, bla, bla, vamos a traducirlo nuevamente. El anuncio que coloque a continuación es el anuncio que aparecerá en Traffic Add Bar. Puede tener 25 letras, nada más 25. Números, espacios para el título y 35 letras para cada línea de asunto. El anuncio se eliminará si abusas de puntuaciones como estas, o si usas muchas mayúsculas, o si usas esto fuera del área de la descripción. Listo, ¿ves? Ya me pone aquí el enlace y voy a poner el título. ¿Qué título? Bueno, pues en este caso me voy nuevamente a Google Translator y le voy a poner solo si vives en Francia, a ver si tienes suficientes letras lo voy a volver al revés, aquí solo si vives en Francia, creo que son muchas, y si es así me lo voy a copiar, me voy nuevamente a mi traffic app app. me voy a pegar ahí está, únicamente si vos habité. ah no me cabe si vos habité en Francia entonces voy a poner solo CSS, Francia es un mes listo aquí, me voy nuevamente aquí lo quito, pongo este. Ahí está. Ahora sí. Francis solamente. Y vamos a adicionar la línea. Y vamos a poner. Empieza el mantenimiento. Comencé el entretien Copy. Le voy aquí. Altafiqua. Lo pongo. ¿Ves? Comencé el entretenimiento. Bla, bla, bla. Listo. Puedo poner una línea 2. No te descuides. Por ejemplo y fíjate aquí mira qué bonito está Nelly el Paz. qué lenguaje voy a usar para mi anuncio en mi web page bueno pues aquí ya buscamos Francia francés listo solo para francés y me pone target ancho qué países quieres y además si quiero ponerlo solo para Francia por ejemplo para pro y platinum y aquí empieza la de pago pero bueno nosotros tenemos el free no tenemos que pagar nada y el free podemos usar el target ads pero nos reducirá los Hits que recibiremos Bueno, aquí vamos a ponerle Francia Francia, me pone en nuestra credit Dice, when do you want to ¿Cuándo quieres que se vea tu anuncio Puedes elegir aquí, no voy a elegir nada Lo voy a dejar tal cual y lo voy a poner Save, eso es todo Ya lo tengo y me dice que lea las siguientes Instrucciones, lee cada una de las seis Páginas y siga las instrucciones Vamos, ahí está a few moments later. Así que hemos terminado Eso es todo, voy a empezar a recibir mis mil clics cada tres días atentos atentos amigos mil clics no significa mil conversiones quiere decir que me van a enviar tráfico y que yo voy a recibir los clics en el tráfico pero no significa que vaya a convertir es probable que no convierta durante los primeros mil o dos mil o tres mil clics puede ser que empiece a convertir a partir de los cinco o seis mil clics entonces vamos a esperar un mes metiendo nuestro anuncio cada que podamos para que haya un resultado real. De lo contrario no va a haber resultados. Nos ponen las ofertas que hay, bla bla bla, nosotros si queremos podemos comprar y si no pues no. Y de esta manera podemos tener tráfico gratuito a, a nuestro enlace de afiliado que en este caso es esta. Y si yo recibo solamente de los 10.000 clics que me van a dar, si recibo 10 clics, Conversiones ya son 230 dólares. Si recibo solo una, son 23 dólares. Y así vamos escalando. Así que esta es una buena opción para enviar tráfico a nuestro sitio web. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo ganar 23.10 por suscripción con tráfico gratuito. En este caso, con una oferta de CPA para Francia. Y que puedas empezar a generar ingresos lo antes posible. Aquí abajo te dejo los enlaces a todo para que no tengas que estar buscando por ningún lado. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo Y te recuerdo, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!